Continúa el incremento de los hechos de violencia de género en el país Esta vez tres hombres fueron acusados de golpear a sus parejas En hechos por separados en esta ciudad de San Francisco de Macorís eh, Me están acusando, no me están acusando, es problema que el hijo mío tiene, no hay problema Dicen Está todo que de acoso, de acoso sexual No, no, negativo, yo no tengo nada que ver No, no, negativo No sé, es que una orden de arresto ahí okay, Ellos no me dicen Que lo los serroque. De, de, no, de violación con la mujer Perfecto. No, yo no hice nada, la mujer estaba en la casa conmigo Y ella dice que tiene una un orden de reto ahí. No señor, no señora Diariamente mujeres son maltratadas por sus parejas Unas con valor para denunciar y otras por temor Evitan dirigirse a las autoridades correspondientes Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona